Como ya ha sido expresado en muchas oportunidades por el señor Presidente de la República, el propósito de darle una, un mayor significado al tema de seguridad para no quedar limitado solo, aunque es necesario, pero no quedar limitado solo al tema de la seguridad ciudadana o al tema de, del orden público, sino que sea un concepto mucho más integral en el que se involucren además de políticas específicas relacionadas con el derecho a la vida o el derecho a la propiedad, esté enfocado igualmente al desarrollo de las comunidades y desde esa óptica se contribuya a la protección efectivamente de la dignidad humana desde el Ministerio de Defensa luego de todos los cambios ya conocidos ampliamente en el país respecto de los mandos de fuerzas militares y de policía nacional y la necesaria reorganización que se hace también en los mandos regionales y en las propias direcciones dentro de la policía nacional hemos venido construyendo una política de defensa para la vida y para la paz que tiene entre sus objetivos fundamentales como una de las, de las líneas destacables la desarticulación de las estructuras criminales. Consideramos que es indispensable afectar las estructuras, mucho más que la persecución individual, que también es, obviamente, necesario realizar, pero que no basta con la acción dirigida respecto de individualidades cuando se conserva todavía el poder de organizaciones criminales. Y entonces, para desarrollar esta línea, hemos planteado que un papel fundamental en ese proceso del desmantelamiento de estructuras lo juega la inteligencia del Estado, la concertación que hemos venido haciendo, el compartir inteligencia también entre las diversas agencias, pero con una finalidad, en este sentido, dirigida hacia la contribución desde la inteligencia a la investigación criminal. Una inteligencia que tiene que fortalecerse, pero que igualmente eh, se dirige entonces vinculada con la investigación a la efectividad en esos procesos de, de judicialización, en lo que tiene naturalmente una participación esencial la Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo entonces? A partir de la inteligencia, en su vínculo estrecho con la investigación, se puede, desde eh, esas actividades de inteligencia, identificar no solo las estructuras, sino también algo fundamental en el enfoque que damos al combate a la criminalidad que se refiere a las economías ilícitas, que son además la razón de ser de esas estructuras e inclusive de permanencia en territorios. Hemos dicho entonces, por ejemplo, que la presencia de tantas organizaciones armadas ilegales en la costa pacífica tienen un sustento fundamental tanto en el narcotráfico como en la minería ilegal principalmente y que combatir estas organizaciones no significa exclusivamente dirigir acciones contra integrantes sino reducir hasta eliminar la razón de la presencia de esas organizaciones en esos territorios. Dirigir entonces la acción de fuerza pública hacia la interdicción. ¿De qué manera el control fluvial de parte de la Armada, su infantería de, de marina, pero también del ejército, ríos por los que se saca la droga para su exportación, de qué manera digo, ese control fluvial tiene que ser realmente efectivo de tal naturaleza que se impida, como todavía tenemos conocimiento en varias regiones del país y en ...se impida el, el flujo de, de la droga. Pero que además tiene que dirigirse... ...hacia la producción. Se ha dicho, lo ha planteado repetidamente... ...el Presidente de la República ayer, igualmente lo dijo... ...en su presentación, en su discurso en Naciones Unidas la acción contra el narcotráfico no se debe dirigir fundamentalmente contra el eslabón más débil de esa cadena que son precisamente los cultivadores sino los dueños del negocio que son los que están en la producción y distribución de, de la droga afectar la producción y la distribución es entonces una tarea fundamental en esta eh, nueva perspectiva de seguridad. Que además tiene que ir acompañada, por ejemplo, en el tema de, la, de, la, de los cultivos ilícitos o los cultivos de uso ilícito. Dirigida, muy dirigida en ese aspecto hacia procesos de sustitución productiva, como lo ha denominado siempre la señora ministra de Agricultura. Una sustitución productiva que implique para los cultivadores una atracción en la posibilidad real de obtener los medios de subsistencia y que esto implica que tiene que fortalecerse muy radicalmente los, en los procesos de sustitución de cultivos una presencia más integral del Estado que no está dirigida solo a la erradicación para la siembra de, de cultivos para, la, para los alimentos, sino que tiene que estar acompañada de políticas de crédito, de suministro de insumos, en fin que puedan tener las garantías efectivas de producción, pero además de comercialización. Se han planteado eh, algunos proyectos exitosos en estos procesos de sustitución que resultan muy importantes, pero no de la, con la extensión deseable y el propósito es que esto puede ser realmente una política general aplicable en, en todo el país, en todos estos eventos. Proyectos solo por vía de ejemplo como eh, uno que se desarrolla eh, al sur del país, en el Putumayo, de producción de cacao, que es toda esta producción adquirida por una industria de, de chocolate y la producción es sacada por la fuerza aérea de la región porque no tienen vías de comunicación y se aprovecha la inmediación de una base aérea. Este que es un proyecto exitoso, sin embargo, ahí mismo como lo planteo se puede advertir una gran deficiencia porque lo que se necesita es que se puedan construir vías de comunicación para que los campesinos, productores de alimentos puedan sacar de sus parcelas, puedan sacar sin dificultad estos, estos productos. No se podría tener eh, aviones para sacar los productos en todos los procesos productivos que se pudieran generar en esta actividad de sustitución, de cultivos. Y aquí viene otra de las líneas que es ¿de qué manera puede asociarse, vincularse las fuerzas militares en los procesos de desarrollo en los territorios? una afirmación igualmente reiterada del Presidente de la República en cuanto a la importancia que debe dársele a las fuerzas militares como motores de desarrollo en los territorios. Particularmente, el fortalecimiento que es indispensable hacer en cuanto a, los, a la Brigada de Ingenieros Cómo los batallones de ingenieros tienen que eh, estar en las comunidades, en la construcción de vías terciarias, inclusive de vías secundarias, pero igualmente en la posibilidad de construir distritos de, de riego, pero también la construcción de escuelas o de puestos de salud. Creemos que esta es una forma como el Estado puede ir recuperando los territorios con una presencia integral que no es solo la presencia entonces de fuerza pública. Y no es únicamente en, en temas como este de la posibilidad de contribuir también a través de, por ejemplo, Cotecmar, el astillero de, de la Armada, que tiene una gran capacidad, que inclusive eh, fabrica embarcaciones para otros países en América Latina, no solo fortalecer, estos procesos de industrialización que se puede hacer ya con las capacidades que, que se tienen o en la fuerza aérea o en la armada o en el propio ejército, sino también que haya una nueva forma de relacionamiento con las comunidades, por ejemplo, en un proyecto y quiero plantear de esta manera, como de forma muy integral lo que es la concepción que tenemos acerca de la fuerza pública en vías hacia la paz naturalmente sin que se afecten sus capacidades indispensables para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, del mandato constitucional que tanto a la Policía Nacional como a las fuerzas militares se les asigna, pero que a la vez que se está cumpliendo con esas funciones, con esas obligaciones constitucionales de defensa del territorio, de defensa de la soberanía, de propiciar la seguridad ciudadana, igualmente se va desarrollando de manera paralela una actividad de la fuerza pública en su conjunto. ...que permite desarrollar un nuevo relacionamiento que planteamos con las comunidades... ...que las comunidades, que la población entienda a la fuerza pública como su proveedor efectiva de seguridad... ...pero también de mejoramiento en sus condiciones de existencia... ...y que igualmente la fuerza pública advierta en las comunidades... Unas verdaderas aliadas para poder desarrollar, para poder avanzar en el, en el progreso, en el desarrollo de estas poblaciones. Y decía entonces que no sólo la posibilidad de contribuir en procesos de industrialización, sino también, por ejemplo, en un proyecto que, que estamos organizando con el Ministerio de Salud, para que desde. Cotecmar, se construyan ambulancias fluviales que puedan prestar servicio de salud a todas las poblaciones ribereñas. Actualmente, la Armada presta un servicio de esta naturaleza, pero de manera muy circunstancial, muy esporádica, con escasas capacidades, como desde esta perspectiva de presencia del Estado más integral la utilización la presencia de la Armada en una campaña permanente de, de, de salud pública que se desarrolle en estas poblaciones ribereñas puede ir acompañada además de la construcción de los puestos de salud en las poblaciones que va dotando igualmente el Ministerio de Salud y todo esto eh, creo que no sería necesario resaltar Todo esto es contribución a la seguridad Porque de las mejores condiciones de existencia de la población También se propicia la, la seguridad Otra línea importante que, que hemos definido Tiene que ver con la protección del medio ambiente. En esta línea, las acciones de prevención en las que actualmente estamos empeñados, saben ustedes que para esta época, eh, sobre todo en la Amazonía, se producen los grandes incendios destructores de los bosques, como una forma de preparar la tierra para el próximo año y que hay de incendios provocados, ¿de qué forma? Con, con apoyo en, en vigilancia eh, tecnológica, en presencia de fuerzas militares se desarrollan actividades de prevención para evitar que algo que ya sabemos que es muy probable que ocurra, pueda prevenirse naturalmente con las grandes dificultades que significa poder ejercer control sobre territorios tan extensos. Pero que hay en, en esta actividad, pero igualmente en procesos de reforestación en los que participan eh, las fuerzas, una vinculación muy especial eh, en esta línea que menciono. Dos aspectos que se han destacado mucho a partir de afirmaciones que en diversos escenarios hemos hecho. Que, que igualmente son líneas fijadas en, desde esta visión que les transmito, una que tiene que ver con el absoluto respeto por los derechos humanos, que como una directriz fundamental y un compromiso también fundamental de la fuerza pública, permite fortalecer además su legitimidad con algo que además he venido planteando con los señores comandantes de fuerzas militares y con el director general de la policía y en general con todos los miembros de la fuerza pública y es que esto de el respeto absoluto por los derechos humanos significa que su incumplimiento, su violación, su transgresión siempre tiene que generar consecuencias, que es algo similar a lo que venimos planteando respecto de la corrupción. Hay ah, naturalmente que mejorar los procesos de transparencia en la fuerza pública, definir como también ha sido eh, expuesto, pero que estamos en ese proceso de, de identificación, de estudio para establecer la mayor transparencia en el gasto militar que ordinariamente bajo el amparo de la seguridad nacional se ha protegido de una veeduría ciudadana tan indispensable en todo el manejo en general de la administración pública. Que entonces digo también en esta materia lo que he planteado es que fortalecer los procesos de transparencia, mejorar esos procesos de transparencia no significa solo eh, en cuanto a la adopción de normas, de mecanismos, de instrumentos que puedan garantizar esa transparencia en mejor medida sino que igualmente los actos transgresores tienen que ser sancionados es decir, tiene que haber consecuencias esto significa adicionalmente una relación muy estrecha con la Fiscalía General de la Nación, como hemos venido fortaleciendo los vínculos con la Fiscalía, con el Fiscal General, con la señora Vicefiscal, en el propósito de que investigaciones relacionadas con estos temas que he planteado puedan tener en la Fiscalía un curso. Eh, más acelerado, porque tanto retraso en investigaciones y además con investigaciones que no concluyen, que se encuentran en etapa de indagación preliminar después de muchos años, es también un fomento a la impunidad desde una perspectiva, pero igualmente es mantener en el cuestionamiento a quienes están involucrados en esas investigaciones. Es decir, que es necesario también una definición de parte de la Fiscalía sobre la situación de quienes están vinculados a investigaciones. Una línea adicional lo, la hemos planteado desde la promoción efectiva del género dentro de la fuerza pública y en eso eh, igualmente el, el presidente de la República ha destacado, no solo en lo que significa en el respeto de, del género y de la diversidad sexual, en la necesidad de que más y más mujeres hagan parte también de la fuerza pública y lleguen a cargos de dirección y de dirección en, en dependencias que tienen una importancia significativa, como por ejemplo ha venido ocurriendo en la Policía Nacional, no solo con la subdirección general que está ahora a cargo de una mujer, sino también con algunas direcciones como la de la Lijín, por ejemplo, o del Fondo Rotatorio de la Policía, o de la Policía Fiscal y Aduanera, que son unos puntos que, a juicio nuestro, son neurálgicos eh, dentro de la Policía Nacional. Pero todo esto tiene que irse construyendo, Decía en algún momento anterior, con un propósito particular, uno de los diversos propósitos, que es el de una fuerza pública vinculada con las comunidades y unas comunidades vinculadas con la fuerza pública de manera que la interrelación sea siempre en provecho de las comunidades e igualmente en seguridad de la propia fuerza pública y que esa, ese nuevo relacionamiento implica también que para la fuerza pública, particularmente para las fuerzas militares, esta concepción del enemigo que todavía existe, por más que se afirme que ya fue desterrada de los manuales, todavía existe y tiene unas implicaciones concretas en la forma como se relacionan en algunos territorios fuerzas militares con población. Que entienda entonces que las comunidades que están en medio del conflicto, sometidas a las presiones, a las acciones de organizaciones armadas ilegales, deben tenerse más justamente como víctimas y que inclusive acciones de colaboración que desde esas comunidades o desde personas en esas comunidades puedan prestarle a organizaciones armadas ilegales no son generalmente, porque claro que no somos ingenuos y también esta es una modalidad que las organizaciones armadas ilegales pueden utilizar, pero no son generalmente por la participación voluntaria de esas comunidades y que en esa distinción que es indispensable que haga las fuerzas militares se genere también una especial confianza de las comunidades hacia sus fuerzas militares. Todo esto implica que tenemos que hacer un diálogo permanente con las comunidades, pero inclusive un diálogo entre fuerza pública y comunidades especialmente con las organizaciones sociales con líderes y lideresas pero también en la posibilidad de hacerlo de la manera más extensa para que en ese diálogo además todas estas políticas se puedan construir desde la realidad de cada territorio y no desde la realidad que nosotros consideramos desde Bogotá, sino en la vivencia de las comunidades en su medio eh, en el que la desarrollan su, su cotidianidad. La primera semana de su gestión como presidente de la República, el presidente Petro empezó a desarrollar tal vez con el primer consejo de seguridad que hicimos en Quibdó de darle también un nuevo carácter a los consejos de seguridad para que no se limitara a la seguridad en, el, en, en, en su entendimiento tradicional de seguridad ciudadana o de la seguridad pública o del orden público, sino que pudiera comprender esa dimensión eh, multifacética de la seguridad que también comprende eh, las posibilidades de promoción, de desarrollo de, los, de, la, de la población en ese concepto de la, de la seguridad humana y entonces que ya los consejos de seguridad que denominamos desde entonces Consejos de Seguridad Integral, involucran no sólo el examen de los temas específicos de la seguridad en el concepto mencionado antes sino también desde las posibilidades o necesidades de desarrollo de esas comunidades desde las carencias inclusive en el señalamiento de las ausencias del Estado que pueden permitir a partir de estos consejos integrales estos consejos de seguridad eh, integral la adopción de medidas que contribuyan a superar dificultades de diverso orden en, en esas comunidades también como se ha conocido públicamente inclusive varios de los miembros de esta comisión han participado en lo que se ha Desarrollado a partir del Ministerio del Interior con los puestos de mando unificados por la vida, que son también para nosotros insumos importantes en cuanto involucran desde la perspectiva de la necesaria protección que líderes y lideresas, defensoras, personas defensoras de derechos humanos. Eh, firmantes de los acuerdos de paz y la comunidad en general requieren. Obtenemos en eh, esas eh, conversaciones, discusiones, sesiones, reuniones que se hacen no solo en el establecimiento sino en el funcionamiento de estos puestos de mando unificados por la vida elementos de conocimiento necesarios, indispensables para la elaboración, desarrollo y mejoramiento de las líneas de acción que mencioné anteriormente. Pero también obtenemos insumos del sistema de, de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, algo lo que tenemos que prestar atención y que a partir precisamente de esas advertencias y recomendaciones que la Defensoría del Pueblo hace, tenemos nosotros que derivar igualmente acciones o procedimientos que, que debemos desarrollar e igualmente fortalecer en las líneas más generales nuestra política de defensa para la vida y para la paz, también las recomendaciones de MAP OEA, por ejemplo, esta misión de, de acompañamiento con la que también el Ministerio de Defensa ha fortalecido relaciones, igual que con el Sistema de Naciones Unidas, no solo la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino también la misión de verificación de Naciones Unidas, pero también el, el PNUD, diversas agencias eh, que, como, como la otra agencia contra el crimen, UNODC, nos proporcionan eh, conocimiento, apreciaciones, insumos importantes en la construcción de esta política. Dijo el presidente de la República desde el momento en que eh, asistió a la entrega del informe de la Comisión de la Verdad que sus recomendaciones iban a ser acatadas por el gobierno. Ese es otro de los insumos importantes en la construcción de las políticas a cargo nuestro. Y en el análisis, en la posibilidad de implementación de esas recomendaciones, encontramos igualmente una fuente importante, como también las recomendaciones del sistema interamericano de derechos humanos poder llegar a tener una presencia real, integral en los territorios, poder lograr recuperar efectivamente los territorios. Algunos, algunas investigaciones que desde entidades internacionales no gubernamentales en conversaciones, en discusiones, en investigaciones que nos han transmitido igualmente sobre percepción que se tiene en territorio respecto de fuerza pública y que nos han indicado esas conclusiones que es indispensable generar, como decía al inicio, ese mejor, nuevo, más fuerte relacionamiento de fuerza pública, con las comunidades, está pues en el, en el centro de nuestra actividad. Con otro, y ya para ir terminando, señora Presidenta, que tal vez me he extendido bastante, eh, en, en otro de los, de los aspectos, Digo que no, so, no solo en cuanto a este nuevo relacionamiento, en otro de los aspectos que mencionaba al inicio, el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de la fuerza, de la fuerza pública en su conjunto, no solo respecto de la afectación. ...de las economías ilegales que dan sustento y vida a las organizaciones criminales... ...sino también desde la propia operatividad que tiene la fuerza pública con sus grandes capacidades... ...en una que es indispensable mencionarlo en, en este espacio que tiene la obligación de continuar cumpliendo su mandato constitucional, decía, no obstante los múltiples procesos que podrían generarse bajo esta... Eh, pretensión del Gobierno Nacional de lograr la, la paz total en el país, que significa esto de la paz total, significa que al tiempo que hay una oferta generosa como se ha hecho para que con los múltiples actores de diverso orden que han generado violencia, que generan inseguridad, haya igualmente una acción real de fuerza pública, que efectivamente ha desarrollado sus capacidades, que ha venido actuando, que tiene resultados operacionales eh, visibles, evidentes, mostrables en sus acciones contra organizaciones armadas ilegales, para afirmarles también de una vez a ustedes y de manera muy enfática, que el hecho de que desde el gobierno se esté en esta eh, propuesta de paz total no implica que haya una inactividad o que se haya dado una orden a las fuerzas militares de bajar la guardia, de mermar en sus acciones sino que, por el contrario, y esto igualmente lo ha expresado en varias ocasiones de manera pública el señor Presidente de la República, dice, por el contrario, en momentos como este, la fuerza pública tiene que elevar la guardia y tiene que actuar con mayor contundencia porque sabemos frente a qué nos encontramos, sabemos que es necesario que a la par que hay esa disposición de, de establecer las múltiples conversaciones o negociaciones según los actores y ya en los planteamientos que el Alto Comisionado para la Paz ha realizado y que dejamos este de su resorte ...y en esta unidad temática indispensable que sea desde la oficina del alto comisionado... ...pero en la comprensión pública que se, que se tiene de cómo la multiplicidad de actores significa igualmente... ...que tendría que haber una multiplicidad de procesos con una diferenciación no sólo en las modalidades sino también en las consecuencias que en cada uno de los casos se presenten. Que entonces, en lo que quería enfatizar, esto de que estemos pensando en una fuerza pública para la paz, no significa que nos engañemos respecto de la realidad que vivimos y la necesidad de que la fuerza pública continúe desarrollando con todas sus capacidades una acción ofensiva que logre llevar al control efectivo de los territorios, que propicie efectivamente seguridad para la población, porque la seguridad de los territorios, la seguridad de la población es lo que va a permitir también la presencia integral del Estado en los términos en los que mencionaba que a la par, ya para concluir, que a la par que se tiene esta política de defensa para la vida y para la paz con un gran contenido de presencia de, de fuerza pública en esa dirección, es indispensable que continúe en su eh, actividad que nos pueda garantizar control de territorios, seguridad para la población y generadora de ambientes propicios igualmente para el desarrollo de los programas sociales y de la política integral que el gobierno está llevando a cabo y que pretende fortalecer. Y podría dejar, señora Presidenta, en este punto la, la presentación y... Luego, en la interacción con los señores y señoras senadoras, podemos eh, ahondar sobre algunos de los aspectos que tengan interés.